Diego Maradona y Verónica Ojeda, nuevamente juntos. Los padres de Dieguito Fernando vuelven a estar en pareja tras varios años separados, según trascendió. Los detalles, en la nota. Con el transcurso de los años, la conflictiva relación entre Diego Maradona y Verónica Ojeda-Sano y en la actualidad se puede ver una cálida relación entre ambos. Uno de los principales motivos se debe al acercamiento que tuvo el 10 con su hijo de 6 años, Dieguito Fernando, quien tuvo una nula presencia del padre en su crecimiento. Sin embargo eso quedó en el pasado y el exfutbolista se muestra más presente que nunca. Tanto es así que Ojeda compartió cuando Diego llevó a su hijo al colegio. A su vez, Lío Pecoraro confirmó a través de sus redes sociales que ambos vuelven a establecerse como pareja y se encuentran viviendo en México. Donde el 10 entrena a su equipo Dorados de Sinaloa. Diego Maradona y Verónica Ojeda vuelven a estar en pareja. 100 confirmado, escribió el periodista. Luego del mensaje del periodista de espectáculos. DiarioShow.com se comunicó con él y amplió su información. Al respecto advirtió, 100% confirmado. Diego le pidió a Verónica volver, se siente cómodo con ella, se siente contenido, está feliz con su hijo y se siente acompañado. Y agregó, ella, Verónica, no lo obligó a nada, no lo buscó ni mucho menos. Fue él el que se lo propuso hace un par de semanas y está confirmado. Están reconciliados ciento ciento y viviendo en familia. Maradona recompuso su familia, concluyó Pecoraro.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 Maradona recompuso su familia, concluyó Pecoraro.